Bueno, bienvenidos a las segunda jornada de la práctica profesional, que en realidad, Leandro entiende mejor que yo, nosotros vamos haciendo jornadas conjuntamente con la cátedra. Así que, conjuntamente con la cátedra, ¿qué número de jornadas sería? Y la quinta, lo que sería. Ok, la quinta jornada de orientación que hacemos. Eh, con mucho éxito, la primera jornada que hicimos, pensamos quién vendrá un sábado, es anecdótico, pero es interesante porque dijimos vendrán poquitas personas, traigamos café, sándwichitos hagamos algo íntimo y terminamos nosotros tomando el cafecito porque vino mucha gente por suerte. Eh, bueno, el sentido de estas jornadas eh, era compartir con todos y a su vez difundir lo que es nuestra práctica, lo que es el rol de la orientación, que creemos que está poco difundido en nuestro medio y compartir lo que significa trabajar en el área que el, el modelo difundido no tiene mucho que ver con lo que se hace hoy en el siglo XXI, los desafíos que se presentan. Eso fue lo que se hizo en la primera jornada, era mostrar la variedad de, de intervenciones y trabajos que se hacen hoy y, y este trabajo fue, empezó así y hoy se amplió a algo mayor que que tiene que ver también con compartir con, con toda la gente con la que trabajamos en el área, eh, que es en este caso, nosotros hacemos la práctica profesional con todo nuestro equipo, eh, ahora voy a dejar la palabra a Leandro que va a terminar de ampliar, pero con nuestro equipo que somos en este caso, nos presentamos Gabriela y Leandro. Y el equipo que en realidad más trabajó en esta presentación, que son la licenciada Natalia Virgili, Alejandra García, Carolina Carquiñán, Paula Quintero Vila, Julieta Lavandeira y Valeria El Rey, que somos en realidad todos los que armamos esta jornada, aunque la presentemos Leandro y yo. En esta oportunidad, nos damos, eh, nosotros trabajamos con, juntamente con eh, la Dirección de Orientación al estudiante que cambió el nombre. Eh, cambió el nombre, pero bueno, es históricamente conocida de ese modo, las que presenten, van a presentar un trabajo de esa institución, van a decir cómo se llama que es un nombre un poco más largo y bueno, nos cuesta acordarnoslo de. Somos viejos nosotros. Eh, nos quedamos con los nombres viejos. Eh, y bueno, nosotros, en esta oportunidad, nuestro trabajo nos gusta contar que vamos sumando gente y que vamos a presentar acá a gente que está en los distintos espacios, que va a contar Leandro, eh, que hoy no vamos a presentar nosotros, sino que eh, la novedad que tiene esta presentación es que en la presentación de hoy va, va a presentar gente que se fue sumando a nuestros trabajos y esto va a contar Leandro. Bueno, buenos días, bienvenidos. Eh, me sumo a la... El comentario de Gabriela y con completo algunas ideas que van a ser el marco de lo que vamos a trabajar hoy. La orientación es un campo en realidad. Nosotros somos algunos docentes, investigadores y psicólogos, especialistas que trabajamos en este área. Muchas personas, profesionales de diferentes disciplinas también intervienen en estas actividades y estos problemas. Y nuestro interés es ese, ¿no? Discutir, plantear modelos, este, hallazgos de investigación. Eh, cuestiones, interrogantes que tengan que ver con nuestras prácticas. La práctica profesional en orientación vocacional y ocupacional es un punto de partida para los futuros psicólogos, para incorporarse a este mundo de problemas y para entrenarse en un rol muy específico y muy complejo. Entonces eh, el punto de partida es este, la práctica, pero nos va a interesar también discutir sobre otras cuestiones que tener con ideas, pensamientos, reflexiones, hallazgos, ¿sí? eh, un tema que nos ha interesado en este caso es el tema de la transición, el tema de la transición es un tema central en el, en el campo de la orientación actualmente y sabemos todos ¿no? que no es un solo momento, el habitualmente conocido y tradicional, que tiene que ver con la salida de la escuela media y el ingreso a los estudios superiores, al mundo del trabajo, no es la única transición que los seres humanos transitamos o atravesamos en nuestra vida personal y profesional. Entonces nos va a interesar un poco discutir con ustedes todo esto y que ustedes también nos puedan plantear cuáles son sus interrogantes y sus experiencias. ¿eh? Este... Una cuestión más que me parece que es importante es que cuando hablamos de transición no estamos hablando solamente de lo que le pasa a una sola persona. Las sociedades también se encuentran en transición, el mundo está en transición, en crisis y en transformaciones importantes y también estamos pensando que estas situaciones también deben ser abordadas no solamente de una perspectiva individual, sino de una perspectiva que también involucre dimensiones institucionales y sociales que también participen, e intervengan en la comprensión y en la solución de estos problemas. De modo tal que muchas cosas que podemos discutir acá van a tener que ver con la psicología, pero también probablemente tenemos que ampliarlas a enfoques más amplios que incluyan una dimensión social, una mirada social y una mirada también acerca de las políticas públicas en relación a esto. ¿no? Esto es un poco el abanico y todas las alternativas que podríamos pensar. ¿sí? Este, pero bueno, este es el, un punto de partida nuestro. Las presentaciones tienen ya como un formato, pero nos va a interesar muchísimo la interacción y el diálogo. Para eso, un pequeño aviso a los expositores, necesitamos que se atengan al tiempo estipulado para poder eso, generar el momento y la situación para poder plantear las preguntas, interrogantes y ideas. Bueno, nuevamente bienvenidos y vamos a continuar entonces con lo que sigue, que es que Gabriel le va a contar cómo sigue. Bueno, eh, lo que, para, para cerrar esto, decían, la, la, la gente que va a presentar los trabajos relativos a la transición que invitamos es de distintos espacios. Muchos eh, tienen que ver con gente que trabaja con nosotros desde hace años, todos nos formamos acá en el mismo área. Y damos la bienvenida a gente que trabaja en el servicio, en la dirección de orientación al estudiante. Invitamos gente que forma parte de nuestro equipo también de investigación, que son eh, magíster y, y becarios. Y incorporamos también, por eso decía que estamos contentos de, de, de poder ir sumando gente. El año pasado empezó el programa de actualización en orientación eh, y nos encontramos con gente... Que trabaja de manera muy interesante por eso decimos que en este intercambio vamos encontrando experiencias que nos enriquecen mutuamente y nos interesamos en invitar a personas que forman parte del programa de actualización para que cuenten y nos enriquezcan con sus propias experiencias de trabajo así que en estas jornadas van a presentar personas que pertenecen a distintos ámbitos de nuestro trabajo entonces, cuento un poco quiénes van a presentar solamente en el inicio y cómo se van a organizar los tiempos. Eh, vamos a trabajar ahora eh, en la primera mesa que se llama Dispositivos de Intervención en Orientación para abordar distintas transiciones a lo largo de la trayectoria educativa. Esa es la primera mesa y el primer, eh, la primera presentación se llama la orientación en los procesos de transición y articulación entre el nivel inicial, y la educación primaria. La presentación está a cargo de la magíster Graciela Polastri, que es magíster en psicología eh, educacional, miembro del grupo escolar eh, en provincia y es miembro de, eh, del servicio de orientación vocacional y ocupacional de la Facultad de Psicología.